Muy bien, pues buenas tardes a todos. Um, muchas gracias por estar eh, una tarde más con nosotros um, en el programa de Amigos del IAC. Um, esta tarde pues vamos a tener la suerte de poder disfrutar de una charla muy interesante sobre los exoplanetas y la vida más allá de la, de la Tierra. Eh, como ya saben eh, la actividad consiste en, en dos charlas de unos 15 minutos y luego una media hora de, para, para que ustedes planteen sus preguntas y haya discusión si, si, si, si, si así es oportuno. Y sin más paso a presentarles a, a nuestros eh, investigadores que nos acompañan esta tarde. Y, y le doy pie a, a sus charlas. Pues, como ya le he dicho, la charla de esta tarde es La vida más allá de la Tierra a la caza de exoplanetas. Tenemos la suerte de contar con, con los investigadores de IAC C., Hans Dick y Roy Alonso Sobrino. A ver, sí. Ellos nos van a hablar sobre los conceptos básicos um, de los exoplanetas, qué son, cómo se detectan, los desafíos que hay para detectarlos, las misiones espaciales que ha habido, que, que, o sea, que hay en, el, en la actualidad y, y que va a haber en un futuro, los planetas que se han descubierto y, y cómo se estudian su atmósfera. Hans es eh, investigador del IAC, eh, hizo su tesis doctoral en Nuevo México en 93 no, en galaxia de enanas con observación en radio y en óptico. Eh, ha, tenido, ha realizado varios postdocs en, en Estados Unidos, en Granada, en, en el Centro de Astrobiología en Madrid y en el Instituto SETI en, en California, siempre centrándose en el estudio de, de los exoplanetas. Y, y contamos con, con él en el IAC como investigador eh, de plantilla desde 2006. Ruy Alonso Sobrino es también investigador eh, titular de, del IAC, hizo su doctorado aquí en, en el instituto en la detección de, de planetas por tránsito, hizo su, su postdoctorado en, en Marsella y ha colaborado en, en la misión espacial COROT, en Suiza y, y en la misión espacial en Keops. Eh, lleva, volvió, regresó al IAC en 2012 y es, es eh, investigador eh, de implantilla en el Instituto de 2018. Quería aprovechar también eh, esta pequeña introducción para recordarles que hay un nuevo programa de charlas eh, de aquí a marzo. Estas, esta sería la charla que inaugura este nuevo, este nuevo periodo de charlas las pueden eh, consultar en la web de, del programa y espero que, que disfruten de, de, esta, de este nuevo programa de charlas que como saben se emitirá por Zoom eh, mensualmente a, a los amigos del IAC se compartirá posteriormente el vídeo con, con ustedes y luego pasado un tiempo pues, se, se, se compartirá con la, en las redes del de IAC y nada, paso a como por ejemplo este uno de los vídeos que compartimos. Aprovecho para recordarle el canal de, del programa que, que está es parte de, de, de las listas de, de vídeos de, de IAC. Y, y paso ya cedo la palabra a, a Hans. Hans cuando cuando quieras. Gracias, gracias, no, no sí. ok, fundamental eso, que, que se oye un poco, eh, y no solo se ven los diapositivos, bueno, gracias a Alejandra para, para la introducción y, y bienvenidos a todos, eh, como ella ya dijo, vamos a hablar del de tema de los exoplanetas, eh, la vida más allá también que podría haber allá, y en esta primera imagen ahí vemos algo que podría ser un, un exoplaneta ahí en el fondo, Uh, que tal vez parece más o menos algo que conocemos, similar al Júpiter. Y aquí por delante estamos en, una, en un paisaje imaginario que está algo con mucho, con, con agua, roques, y, y potencialmente tenemos otro planeta, pero es, es una luna alrededor de este planeta imaginario. Así que, que es un poco un símbolo por la variedad que, de cosas que, que tal vez hay, uh, que, que, hay que hay lunas grandes con, con agua. Eh, tal vez vida alrededor de otros planetas que, que a lo mismo tal vez son bastante distintos a lo que hay en el sistema solar. Bueno, eh, no, tengo que resolver algo aquí. Vale, eh, que me va al siguiente. Ok, bueno, desde, desde hace el inicio del pensamiento humano eh, se podría imaginar que, que la gente ha mirado al cielo y antes había menos luz, eh, menos contaminación y en, en, en noches claras han mirado a las estrellas y han pensado que es este universo, que, que, que, es, que es lo que se ve allá. Eh, y han salido preguntas en estas líneas. Eh, si hay otros mundos y ciertamente tenemos constancia que filósofos griegos han pensado en, en seriamente ya sobre eso. Eh, cómo podrían ser estos otros mundos y, y relacionar, obviamente, si hay, hay seres vivos eh, que sean como nosotros o no en, en estos mundos. Eh, hoy más bien en vez de este, otros mundos eh, lo asociamos con, con lo que llamamos exoplanetas, eh, aunque antes, cuando se pensaba de otros mundos, se eh, estaba discutiendo también mucho los planetas en el sistema solar. Como ciertamente saben, hace tal vez 152 años eh, estaba muy discutido los canales de Marte, eh, con la implicación que hay una inteligencia eh, desarrollada ahí en este planeta. Y hoy todavía está abierta la pregunta si hay tal vez vida microbiana en Marte o también en, en otros cuerpos del sistema solar, en particular de lunas del, del, del uh, Júpiter y de Saturno. Eso no es el tema de hoy, eh, es de vida en nuestro sistema solar, pero lo de exoplanetas y qué son exoplanetas. Bueno, primero son planetas que circulan otras estrellas y que es un planeta en la definición más básica, es un cuerpo grande, redondo, um, que no genera energía a lo mismo, eso lo distingue contra estrellas. Um, estrellas generan su propia energía, un planeta no lo hace. Um, al principio cuando se forma un planeta está caliente, se compacta, pero después ya no genera ninguna energía relevante. Uh, cuerpos que tienen masas mayores de 13 masas de Júpiter uh, al fin encienden una, una reacción nuclear, termonuclear y, y, y se consideran enanas marrones o estrellas. Cuando sean mayores. Esta es una unidad que, que ven mucho en exoplanetología, que es eh, cuántas veces mayores que eh, en su masa es como Júpiter, que es el planeta más pesado de nuestro, más grande del sistema solar. Bueno, porque eh, okay, eh, qué tardó tanto en, en descubrir los primeros planetas? extrasolares porque hasta hace no tanto tiempo, eh, hace ni 30 años, no había constancia de, de exoplanetas y es que son difíciles de encontrar. Eh, los planetas son pequeños en relación a estrellas, eh, son lejanos en relación a los planetas de nuestro sistema solar y son muy oscuros en relación al brillo de las estrellas que, son, que, que se, um, orbitan. Eh, para poner eso en relación tenemos este bonito diapositivo aquí, que enseña el sistema solar. Eh, no, ahora tengo un problema técnico, que por delante tengo una... Eh, bueno, ven ahí abajo los planetas pequeñas eh, Mercurio, Venus, Tierra. Y después viene aquí el Júpiter, que es el más grande, pero todavía tiene un tamaño en superficie 100 veces menos que, que el Sol o 10 veces el diámetro, eh, mientras la Tierra es solo un céntimo del diámetro del Sol. Son muy, muy pequeños en comparación con una, con una estrella típica. Eh, este eh, el tema de las distancias también se puede visualizar muy bonito eh, arriba en el observatorio del Teide, que tal vez han, han visto. Está un, un modelo del Sistema Solar a una escala de 1 a 15 mil millones y, y en este es, es, esta escala el Sol tiene un diámetro de 10 centímetros que ven aquí dibujado en esta, esta uh, plantilla. Y vienen los otros planetas del Sistema Solar, los interiores, a pocos metros. La Tierra está a unos 10 metros de distancia y tiene un milímetro de diámetro. Se puede andar fácilmente al Neptuno a 300 metros y un pequeño paseo más o menos corresponde al diámetro del Sistema Solar. Eh, pero para ir a la estrella más cercana que hay, que es próxima Centauri, en esta escala se debería que andar ya a una distancia muy, muy considerable, aproximadamente mil veces mayor que el diámetro del sistema solar. Y aquí, en estas distancias, se puede imaginar ya ver una cosa tan pequeña, de un milímetro a dos mil seiscientos kilómetros, es un problema serio. Bien, vamos a pasar a los métodos que al fin se han usado para detectar los planetas. Y empezamos con el más conceptualmente el más simple que es actualmente tomar imágenes. Al fin sí, sí se ha podido hacerlo, eh, aunque hay estos problemas. Eh, se usan eh, cámaras que son coronógrafos, en lo cual se, se oculta el, la, la estrella. Eh, y entonces, cuando se va al brillo de la estrella, sí se pueden ver en algunos casos los planetas alrededor. Eh, se han detectado unos pocos sistemas con este, y todos estos planetas son especiales, por eso es un método para casos especiales, son planetas calientes que todavía son jóvenes y se, todavía se están contrayendo, y generan energía y brillan a sí mismo que es una gran diferencia a los planetas eh, típicos. Eh, y en esto se han tomado unos pocos imágenes a través de varios años, y se ven que estos planetas que están a distancias muy grandes, AU ah, es 20 veces la distancia Tierra-Sol eh, o 4 veces la distancia del Júpiter al Sol. Eh, son planetas a distancias grandes que, que tienen órbitas de décadas dec eh, hasta cientos de años. Eh, y lo que ven también bonito en estos dos es que hay sistemas de planetarios que vemos básicamente desde arriba, como este de la izquierda, y que vemos desde el lado, como este a la derecha, donde el planeta en algún momento pasa muy cerca de la estrella y después unos años más tarde aparece al otro lado. Eh, este ha encontrado muy pocas detecciones, este, como he dicho, y de casos especiales. Uy, perdón. Oh, Um, que es una misión espacial de la NASA que se llama Nancy Grace Roman Space Telescope va a estar el sucesor del, del Hubble Space Telescope con un tamaño muy similar y se va a lanzar en eh, unos 4 eh, o 5 años y este tiene un coronógrafo ahí eh, que desde el espacio va a estar eh, podría llegar a una resolución mil veces mayores y entonces sí detectar planetas normales eh, que no brillan a su sí mismo, eh, que, que se ven en luz reflejada de la, de la eh, estrella, y este es una simulación de un sistema conocido por otros métodos, que vamos a hablar en un momento, eh, con dos planetas ya, una estrella muy similar a la Tierra que se oculta allí, y en, entonces sí, se espera que se puedan ver algunos sistemas directamente que ya conocemos por otros métodos. Bueno, pasamos a los otros métodos, estos son todos indirectos, y en ello se observa un efecto del planeta sobre la estrella. Eh, por uno, se puede observar el movimiento de la estrella debido al planeta que va alrededor de la estrella, eh, y la estrella cambia un poco la posición. Aquí miramos de nuevo desde arriba al sistema planetario, vemos el desplazamiento lateral de la estrella. Eh, y este se llama el método astrométrico porque está pasado de medir muy preciso la posición de la estrella. Y si eso tiene un cierto, por cierto tiempo, se ve que se repite este movimiento. Estamos seguros que hay un planeta. Solo pocos han descubierto con este método que en estrellas de baja masa, que son los que se mueven lo más con un planeta alrededor, eh, pero esperamos que pronto. Saldrán mucho más casos estos eh, con una misión espacial eh, que se lanzó ya hace varios años y está haciendo un catálogo de, de una cuantía enorme de estrellas con una precisión extremadamente alta. Cuando ha observado suficiente tiempo, esperamos que poder ver estos movimientos en los datos y en unos años se espera la, la publicación de unos catálogos Data Release 4 y 5 que permiten la identificación de miles de planetas con este método. Pasamos a otro que, donde se observa el movimiento de, estrella, de la estrella debido al planeta, que es el movimiento radial hacia nosotros, y, o alejándose de nosotros. En este caso, vemos que la, la estrella se acerca y aleja de la Tierra, y este, este acercamiento hace un pequeño cambio en, en el color de luz debido al efecto Doppler, que es el mismo que, se, que hay en el sonido en la Tierra, que sube un, un objeto que se nos acerca, tiene un sonido más alto, como que se aleja. Eh, así que eh, la luz tiene una frecuencia más corta cuando la estrella se nos acerca y se, eh, va a estar un poco más azul. Eh, y bueno, lo que vamos a observar al fin es estos cambios de la luz de la estrella y vamos a medir la velocidad de la estrella con alta precisión. Y, y lo que se hace al fin es observar este cambio de, del espectro, el movimiento del espectro eh, con, con una precisión extremadamente alta que podemos ver velocidades que son lentas hasta pocos metros por segundo y menos, centímetros por segundo, que son velocidades de velocidad de andar, hacer un paseo. Est estas velocidades de la estrella sí se pueden detectar. Y este método, el desarrollo de este método, ha sido el pionero en la detección de planetas. Eh, Inicio en el año 1995, en la era actual, eh, moderno, de, de, de observar y analizar planetas extrasolares fue Michel Mayor y Didier Queloz, que recibieron el, planeta, el premio Nobel hace poco por estos, este descubrimiento. Y, y lo que destaca, el primer planeta que descubrieron fue algo muy diferente a lo que se esperaba, conociendo solo el sistema solar, que fue un planeta de un periodo muy, muy corto, de cuatro días alrededor de la estrella, pero un, una masa más o menos como el Júpiter, y enseguida se encontró un nuevo clase de planetas, que son los júbitos calientes. Eso ya fue un indicio que planetas extrasolares son muy diversos relativo a nuestro sistema solar. Bien, eh, el, fin, el último método que voy a introducir es otro método donde vamos a observar el efecto del planeta sobre la estrella, pero vamos a observar una ocultación eh, del planeta sobre la estrella, y lo que vemos aquí en esta animación eh, es cómo pasa un planeta delante de una... Ups, eh, no, ¿qué pasa? De, eh, sí, el planeta pasa sobre delante de la estrella misma y los datos que ven aquí son datos reales que hemos tomado en el año 1999, eh, cuando se encontró el primer caso eh, de este tipo de ocultación que hoy conocemos como método de los tránsitos. En él tenemos que medir con muy alta precisión el brillo de una estrella, eh, y este método ha sido al fin tal vez el de más éxito en, hasta ahora. Eh, yeah. eh, como ven aquí, eh, este tiene un cambio del brillo de unos 0.02 o por y la curva de luz tiene una precisión también bastante bien. Eh, eh, y bueno, eh, ha sido un método al fin que hemos usado pronto en el IAC, eh, gracias al plazamiento en el observatorio de Teide, de uno de los primeros buscadores de, usando este método, eh, que fue el instrumento STARE eh, y Roy Alonso, del, del segundo padre de esta charla, eh, durante su, su tesis doctoral, eh, estaba usando este, este telescopio observando grandes campos del, de, del cielo a la vez, con imágenes de gran campo, eh, tomando cofas de luz, eh, medir el brillo de unos varios miles eh, de estrellas a la vez y al fin encontró un caso ahí dentro de ellos que tenía una característica que fue un, obviamente un, un planeta extrasolar y fue el primer planeta que se encontró en una búsqueda de este tipo que fue el 3-1. Eh, se dio pronto, incluso antes de realmente encontrar el primer planeta de este tipo, fue claro que este método realmente es muy apto para observaciones desde el espacio, eh, porque aquí no tenemos problemas con mal tiempo, ni tenemos el ritmo día y noche, y se puede observar por mucho tiempo sin molestia. Eh, y una primera demostración fue en 2001, Um, por Tim Brown, el mismo que inició también este telescopio que hemos visto uh, en el TRE uh, el mismo planeta como como visto en los, en, en el, en los datos antes uh, pero con una precisión fantástica y eso dio una gran motivación al desarrollo de misiones espaciales y hasta la fecha aquí ven todos que, que se han lanzado hasta la fecha uh, esta no, uh, centrados en observar tránsitos. Estos han sido el coro que fue el primero, que, observa, que fue liderado por Francia, pero que tenía una participación de España, varios países más, y en lo cual nosotros en el IAC y otros grupos en España eh, trabajaron mucho y, y participaron muy intensamente. Eh, esta misión encontró el primer planeta pequeña con, con tránsitos y, y también el primer planeta que fue uno grande, como el Júpiter pero con tránsitos, pero que no fue caliente, pero que tenía una temperatura más o menos normal, que fue algo que lideramos nosotros en el IAC. La misión Kepler es la que ha encontrado los más planetas eh, jamás eh, y ha sido la más exitosa hasta la fecha. Ahora mismo está el test, eh, todavía operativo, que va a observar toda la bóveda celeste en un rastreo homogéneo. Y también eh, aquí en el IAC, en Roy en particular, está involucrado en la misión Cheops, eh, que es uno más pequeño, que no está tanto para buscar, pero para reobservar tránsitos, planetas con, que hacen tránsitos que ya están conocidos. Estas misiones han dado la mayoría de los planetas descubiertos y vamos a pasar ahí un poco en este diagrama a la historia. Aquí vemos el año, que es donde ya hace 200, 100 años solo se conocieron los planetas del sistema solar. Vemos ahí el periodo de un planeta y la masa, ¿okay? en unidades de masa de la Tierra. Y ahora, bueno, está el sistema solar aquí y aparecen aquí los, de los velocidades radiales, en los años 90, eh, 2000, y aquí los primeros de tránsitos eh, Y ahora se rellena en el año 2014, 15, 16. Bueno, se empieza de nuevo, pero voy a pasar al último, eh, al estado actual, eh, que tenemos más que 4.000 planetas, ahora son casi 5.000 planetas, eh, encontrados con la misión, eh, perdón, con, con método de los tránsitos, eh, la gran mayoría de las velocidades radiales típicamente planetas con un periodo más largo o planetas más frías y relativamente pesadas, un Júpiter es más o menos aquí, eh, solo bueno, aquí está el Júpiter, eh, Sí, que sean planetas como Júpiter o más pesadas todavía. También los de los imágenes que hemos visto al principio son planetas de distancias largas a la estrella o con periodos largos y con tamaños grandes o con masas grandes. Vemos que hay una variedad enorme de, de rango de, de masas y de, de periodos orbitales y eso nos llega a la, a la situación actual con 5.000 planetas conocidos más o menos una enorme variedad de planetas que sean probablemente más o menos similar a la Tierra, aunque hasta la fecha todos que se han descubierto están más cercanos a la estrella, eh, muchos con tamaños de la Tierra, eh, pero ciertamente más caliente que no tendrán una superficie líquida, por ejemplo, eh, de agua, eh, pero de, de, de roque o de lava incluso. Eh, Después han descubierto planetas que probablemente están cubiertos por, por líquido, por agua, eh, por completo se puede deducir eso de la densidad eh, de los planetas que son relativamente grandes pero ligeros. Pero no tan ligeros como otro grupo que son muchos, eh, que son planetas como el Júpiter. que son los planetas eh, gaseosas, que son muy grandes y, y pesan relativamente poco. Eh, vamos a pasar al, al próximo paso, que es lo último de, de mi parte aquí de la charla, que es la misión Plato, y lo pongo un poco más prominente porque estamos ahí trabajando muy seriamente en, en el IAC, en esta misión ahora mismo, eh, que va a estar uno que se va a lanzar en pocos años y va a observar un cam campus del, del cielo muy grande con 26 cámaras que ven aquí en este, este array de cámaras de cada uno un telescopio pequeño con 20, 46 grados, que es un ángulo muy, muy grande. Y esta cámara, eh, esta misión, eh, quiere cubrir, este es el mismo gráfico que han visto, quiere cubrir esta zona aquí que está todavía muy pendiente de, de encontrar planetas, eh, en particular para ver si nuestro sistema solar es algo especial o no, Uh, uh, es decir, planetas similares a la Tierra, a la Venus uh, y también a la vez va a encontrar varios miles de planetas de más en, en, en todo, todo el, el terreno que tenemos aquí ya cubierto. Uh, también destaca que esta misión va a observar algunas estrellas relativamente brillantes uh, unos 10.000, 11.000 estrellas relativamente brillantes y de ellos se espera la detección de unos aproximadamente 100 planetas con precisiones muy eh, buenas eh, en radio, en masa y también en edad. Para medir la edad se va a usar algo que se llama la asteres, asteroseismología, en lo cual se analiza eh, pequeñas oscilaciones en el brillo de la estrella eh, y se puede derivar parámetros internos de la estrella, incluso la edad de la estrella. Eh, perdón, ahí pasan aviones ahora mismo. Eh, también eh, la misión espera la caracterización de planetas de todos los tipos, eh, que está ahí visualizado para describir su evolución. Eh, el fin, final de esta misión es que queremos tener una buena descripción y por eso necesitamos la edad de los sistemas. Eh, que ahora está poco conocido en muchos casos, para ver cómo se desarrollan los sistemas planetarios desde el enfriamiento, eh, tal vez con cambios del tamaño de la, del planeta también, cuando pierde mucho de su atmósfera, eh, cómo llegamos al estado actual, eh, que los planetas se mueven también dentro de los sistemas planetarios de, en sus posiciones, eh, eso es eh, la tarea principal de la misión PLATO, y aquí solo quiero enseñar un momento que hacemos en el IAC o que tenemos previsto, estamos muy activos en la preparación científica, vamos a liderar observa, eh, la observación de seguimiento terrestre con fotometría, que es observar tránsitos que, que la misión encontró, con instrumentos que tenemos aquí, y colaboradores van a trabajar, a ayudar mucho. Por ejemplo, en varios colores podemos observar un tránsito que no va a hacer la misión espacial, con un instrumento que se llama MUSCAT, que tenemos uno aquí en el Teide. Vamos a liderar, o estamos liderando un, un Working Group, un, un grupo de trabajo de planetas circumbinarios Uh, que es una clase especial de planetas, que son planetas que circulan binarias, estrellas binarias, es decir, doble estrellas, uh, y, en, y esta es una vista de un planeta allí, de este tipo, que va a ver dos estrellas a la vez uh, subiendo sobre el horizonte. Um, también tenemos un grupo muy activo en astrosismología que he mencionado, que va a observar los eh, copas de luz de las estrellas y, de, y eh, deducir las oscilaciones de las estrellas eh, de los datos del plato. Y al fin tenemos una participación técnica en la cual eh, estamos desarrollando unos componentes de la electrónica de los, de, de lo, del instrumento eh, y hemos hecho el desarrollo de, de estos componentes y, y bien, eh, es un, un prototipo temprano aquí, que ven que parece bastante similar a una platina de una, una tarjeta de un ordenador, pero al fin eh, los requisitos para el diseño de, de misiones espaciales son extremadamente más altos y diferentes como, como eh, los requisitos para desarrollar productos de consumidor y, y también eh, mucho más caro al fin. Bien, eh, estamos con este y ya llego a mi último diapositivo. Pues, bueno, ya llego a mi, al final. Gracias, me oye. Sí, ¿Ya? ¿Tenemos que dar paso ya? Ah, a sí, finales. estoy terminado ya, ya, ya. Ok, bueno, este es el final de, de, de mi parte y ahora siga Roy. Voy a apagar el. Muchas gracias. ¿Ya? Roy, por favor. Gracias. Perdón que estaba. Vale, eh, ¿me escuchan bien? Eh... Sí. A ver, se... a ver, ¿se ve bien? No, todavía no, ¿verdad? No. Un momento. Sí, claro, sí. Ahí se ve bien. Sí. Sí, vale. Bueno, pues muchas gracias. Eh, Hans ha mostrado hasta, hasta ahora un poco el, el estado actual de, de, de la investigación de, de, de exoplanetas. Yo les voy a comentar, trataré de ser bastante breve para que haya un poco de turnos de, de, de preguntas. Les mostraré un poco los planetas más sorprendentes que hemos estado encontrando a, a modo de ejemplo para que se hagan una idea de la diversidad de lo que, de lo que estamos descubriendo. Y, eh, y, y bueno trataré de explicar un poco las técnicas que se esperan eh, utilizar para, para estudiar las atmósferas de esos planetas, que es el, el siguiente paso que ya se está empezando a realizar. Y los proyectos de, de ya más de un futuro bastante más lejano, las, las ideas más que proyectos que hay para ver cómo, cómo podríamos estudiar estos, estos mundos. Eh, esta, este diagrama ya lo ha mostrado Hans, me parece muy, muy ilustrativo para que se hagan una idea de los tamaños y lo difícil que es eh, pasar de descubrir objetos gaseosos como Júpiter y Saturno a, a los objetos que realmente nos interesan, que son los que tengan... Eh, superficies rocosas en las que se, se pueda desarrollar la vida, como, como el único ejemplo que tenemos hasta ahora, que es, que es en nuestra Tierra. ¿no? Entonces, uno de los primeros descubrimientos, los planetas más sorprendentes, por suerte, eh, se dio el caso de que planetas tan grandes como, como Júpiter en tamaño, eh, están en unas órbitas extremadamente cercanas a su estrella incluso del orden de 10 veces más cerca de lo que Mercurio está a, a, a nuestro Sol están estos planetas. Gracias a eso eh, se pudo empezar en, en 1995 la detección de, de, de, de estos objetos con las técnicas de velocidad radial ya que son los más fáciles de, de medirlos, eh, cuanto más cerca está de la, de la estrella eh, más, va, más va a, a producir el, eh, la señal que es lo que detectamos con nuestros telescopios. Estos Júpiteres calientes, y, y les voy a mostrar casi todos, son representaciones artísticas. Luego les pondré un ejemplo de lo que realmente vemos en, en nuestros datos los astrofísicos y luego lo que tenemos que, que mostrar un poco ¿no? para hacernos una idea y, y nuestro modelo mental. Estos Júpiteres calientes son objetos que típicamente están eh, están eh, bloqueados gravitacionalmente, es decir, igual, al igual que la Luna en, en nuestra Tierra, están enseñando siempre la misma cara a la estrella y como les decía está muy cerca del, del, de la estrella, eso hace que tenga unas temperaturas realmente infernales del orden de entre mil e incluso de tres mil, cuatro mil eh, grados centígrados y unos contrastes del día y noche que hace que se produzcan vientos de, de, de miles de, de de kilómetros por hora entre el, entre el lado diurno del planeta y el, y el lado nocturno. Otro de los, de los descubrimientos quizás más, más sorprendentes de todos estos eh, años ha sido eh, los objetos que no tenemos en nuestro sistema solar, con los que hemos convivido tantos, tantos años eh, estudiando. ¿no? Eh, por ejemplo, la, lo que llamamos supertierras o mini Neptunos, que son planetas que tienen el tamaño en nuestro sistema solar, ven a la izquierda la, la, la Tierra, para que se haga una idea también de la comparación, a la derecha, el siguiente en tamaño más grande, que sería Neptuno, no existe nada en nuestro sistema solar en un tamaño intermedio. Esto nos permite saber pues el, ese es el, el paso que hay entre un planeta rocoso y un planeta gaseoso, y el, este estudio de subplanetas y encontrar planetas en, en este intervalo entre la Tierra y y un planeta gaseoso pues, eh, permite que aprendamos a partir de qué punto, cuando se forma un planeta, se va a formar rocoso o a partir de qué, de qué tamaño va a empezar a tener a, y, y a, a, a acretar una, una atmósfera eh, considerable de, de gases. Se, hemos encontrado también, quizás por, por, el, por este hecho de que son... Eh, más fáciles de descubrir, son, son ciertos sesgos de, de las técnicas. Se han descubierto muchos planetas que tienen órbitas extremadamente excéntricas eh, en comparación con los de nuestro Sistema Solar, que son órbitas relativamente circulares y estamos orbitando prácticamente a la misma distancia de la estrella. Este es uno de los ejemplos, eh, intentaré pasar la, la animación otra vez, uno de los ejemplos más, más drásticos, el planeta HD 8606, se lo ven ahí, que cada 11 días eh, pasa, eh, esta es la representación de, de la estrella y este es el planeta, ven cada 11 días pasa muy cerca de la estrella y eh, eso permite eh, realizar modelos de cómo sería la circulación del gas en la atmósfera cuando recibe ese, ese shock de, de energía cada vez que se acerca extremadamente a la estrella y se calculan para que se haga una idea de, de, lo, de lo radical que son estos, estos climas de, en, en estos objetos, eh, se, se estiman eh, vientos entre el lado diurno y el nocturno del planeta del orden de 17.000 kilómetros por, por hora. ¿no? Bueno, algo eh, bastante impensable en la Tierra. ¿no? Y yendo aún más a, a los extremos y de cosas que se han, que se han descubierto y que conocemos ahora, son planetas que están literalmente desintegrándose, son eh, de nuevo planetas muy cercanos a la estrella, pero en este caso con una masa muy pequeña que hace que no, no sean capaces de, de resistir todo el, el, el calor que le está recibiendo de la estrella, esa radiación eh, produce eh, una, una actividad eh, en cierto sentido volcánica que hace que, que, que se estén literalmente evaporando de una forma similar a los, a los cometas ¿no? en, en nuestro Sistema Solar, pero en este caso son objetos que eh, se estima del tamaño pues, entre, entre la Luna y, y Mercurio en nuestro, en, en nuestro Sistema Solar. Eh, relacionado con, con, con todos estos años también de, de, de, de, de descubrimientos, otra de las cosas que se han, se han venido descubriendo es eh, planetas eh, prácticamente en, en todos los sitios donde, donde se han mirado. Empezando por la propia historia del, del, del descubrimiento de, de exoplanetas, los primeros planetas que se encontraron fueron en torno a, a pulsares, que son cadáveres de, de, de estrellas muy masivas y, y se encontraron sorprendentemente por, por, por el método con el radiotelescopio de Arecibo, que, que lo conocerán, eh, tristemente célebre en los últimos años, eh, los, los primeros exoplanetas se, se descubrieron en torno a, a estos objetos. Y recientemente se han venido detectando también en torno a otro tipo de, de residuos de la evolución de, de las estrellas, en, en concreto, de, en, en lo que pensamos que se convertirá nuestro Sol cuando, cuando evolucione de la secuencia principal, se convertirá en una enana blanca. Y ahora conocemos un, un puñado de, de objetos que están Orbitando en torno a esas enanas blancas, eh, bien eh, residuos de, de antiguos sistemas planetarios, o incluso recientemente se ha descubierto incluso un, un, un planeta eh, totalmente formado en torno a uno de, de estos objetos. Serían de los, de los exoplanetas más antiguos que, se, que habríamos detectado hasta, hasta la fecha. Y en el otro extremo, pues como, como mostró Hans, este quizás es de, de las pocas. Eh, imágenes que son reales, a, a, a diferencia de, de, de, lo que, de, de las otras que estoy mostrando, que son representaciones artísticas, de sistemas planetarios muy jóvenes que los vemos gracias a, a que literalmente están recién salidos del horno y, y están emitiendo luz propia porque se están todavía contrayendo, formando, eso hace que, que tengan una emisión que, que gracias a eso la, la podemos detectar. Y finalmente, también se han descubierto, ya, ya estaban eh, predichos por la teoría, incluso Hans tuvo un proyecto eh, muy pronto en, en la historia de exoplanetas buscando este tipo de, de objetos de planetas circunvenarios, Como mencionó Hans, el, el, el, el planeta, que esta sería su órbita, está eh, orbitando en torno a un sistema de dos estrellas, con lo cual desde el planeta, aquí tienen un un bonito póster hecho, hecho por la NASA, eh, desde el planeta veríamos esas, esas dos estrellas aquí to, donde tu sombra siempre tiene compañía. ¿no? Entonces eh, diríamos que ahora ya tenemos una, una fase de descubrimiento en la que literalmente hemos descubierto eh, planetas en prácticamente todos los entornos en los que se han buscado y todas las técnicas que se han, se han ideado para, para buscar estos exoplanetas, casi todas, o, o diría yo que todas, hoy en día, ya han producido alguna detección de, de, de exoplanetas. ¿Cuál es el siguiente paso? Una vez que sabemos algo de estos planetas, sabemos a qué distancia están de las estrellas, para algunos sabemos cuánto pesan, eh, si tenemos mucha suerte sabemos también el tamaño que tienen, podemos medir la densidad, pero poco más, esa es la, la triste realidad. Eh, obviamente queremos conocer algo más, nos, nos, nos gusta saber, sabiendo que hay, que hay un planeta, especialmente esos que se llaman de, de la zona habitable, queremos saber, saber más, queremos verlos, queremos ver cómo, cómo, si son parecidos a nuestros planetas o no. ¿no? Entonces una, una de las cosas que se está realizando ahora es el, el, el estudio de de las atmósferas, y esta técnica, en, en, en unas pocas diapositivas la intento explicar. Eh, tenemos la, la luz de la estrella, que eh, gracias a un instrumento, un espectrógrafo, se, saben que se dispersan colores, obtenemos lo que se llama un, un espectro, en eh, medida de intensidad, eh, frente a, a longitud de onda. Si, sí, eh, frente a ese, entre el instrumento y, el, y la estrella, eh, ponemos una atmósfera de, de un planeta, eso va a dejar, eh, va a dejar una, una serie de, de líneas de absorción en ese espectro que se, se va, va a estar combinada con las líneas de, de la estrella. Eh, entonces, por un lado tenemos eh, la, el, nuestra medida del espectro de la luz de la estrella más el planeta, por el otro lado tenemos el de la, la estrella, luego los podemos restar y comprender cómo es la, la luz que ha absorbido el planeta, la, la atmósfera de ese planeta. Una vez que tenemos ese espectro, con esa atmósfera del planeta, eh, vamos a, a lo que conocemos con medidas de laboratorio, sabemos eh, precisamente si una molécula de agua, eh, por ejemplo, dónde tiene eh, líneas de absorción y lo comparamos con nuestros modelos para tratar de estimar, si ese planeta tiene agua, qué cantidad de, de, de agua tiene. Eh, al, de la misma forma, eh, otros elementos pues se buscarían, por ejemplo, en este caso, metano. Y, y eso es lo que constituye lo que vienen a llamarse eh, biomarcadores y es uno de los, de los campos de investigación que, que, que hay ahora y que hablo, escucharemos hablar bastante estos estos próximos años con, con, el, con este lanzamiento del James Web, que, que está funcionando, parece perfectamente, y, y creo que es la, la siguiente charla hablará de, de, de, de este instrumento. Escucharemos hablar mucho de, de estos... Eh, biomarcadores y, y, y lo que se puede hacer. La realidad es que hasta, hasta la fecha, incluso con los telescopios más grandes, incluso con el, con el Hubble, lo que podemos estudiar son estos planetas todavía gigantes, gaseosos. ¿no? El eh, James Webb es el que dará el, el siguiente paso. Eh, algunos de los resultados eh, sorprendentes, solo le mostraré uno de nuevo, perdón por el avión que está, está aterrizando, de nuevo la representación artística del de, de lo, que, de lo que se midió aquí, eh, es un resultado reciente de hace dos años, con, con uno de los instrumentos más, más modernos, eh, se llama Espresso, en, en, en el Observatorio de, de Chile, en Paranal. Eh, y se descubrió que en, que en un planeta de estos eh, gaseosos gigantes eh, se producen, se tienen que producir eh, literalmente gotas de, de hierro fundido, lo, lo que les decía de, de las atmósferas eh, tan, tan drásticas, de estos mundos que están tan cercanos a, a su estrella. ¿no? En realidad, eh, y para que se haga una idea, de los datos con los que realmente trabajamos en el, en el, en el artículo científico, este es eh, el tipo de, de, de, de gráficas que te permiten deducir esa presencia de, de hierro que, se está, eh, que está condensando en el lado nocturno del planeta. ¿no? Eh, hasta ahí, más o menos, eh, lo que conocemos ahora. Como les decía, estamos empezando a estudiar las atmósferas en planetas gigantes gaseosos y luego querremos hacer eso en, en planetas terrestres y querremos intentar tener imágenes, querremos ir más allá. Entonces, para ir más allá, les voy a mostrar algunos de los proyectos que yo llamo proyectos locos que, es, que, que se han planteado, que están en, en distintas fases de, de elaboración o, o de ideas, eh, empezando por este del, de, que se, el, se llama StarSade, eh, sombra estelar, eh, o, yo lo llamo prácticamente paraguas, que consisten en, en, en volar dos naves a, a varias decenas de miles de kilómetros, eh, una de la otra, y eh, utilizar ese, ese star safe literalmente para, para tapar la, la luz que viene de la estrella para poder ver esos, esos planetas. Otras ideas que se han explorado es lo que se llama interferometría, es utilizar varios telescopios del tamaño del Hubble o incluso del James Webb, 3, 4, 6 metros, que estén volando en formación y que se utilicen en combinación para, para que funcionase como un telescopio más grande, ¿no? para poder eh, eh, tener medidas de, de más precisión y detectar este tipo de, de planetas. Hay dos misiones, eh, tanto en la ESA como en la NASA, que se propusieron hace ya 10 años y, y se cancelaron porque no. Eh, no eran, no eran factibles, eran extremadamente caras y la tecnología no estaba lista. Hay ideas más, eh, más revolucionarias, 100 telescopios de, de 3 metros en el espacio, y en, en, en ese caso ideal, pues lo que se podría obtener es del, de, un, de un planeta como la Tierra, eh, que, observa, que observásemos en una de las estrellas más cercanas, en, en ese caso ideal, tendríamos una imagen como la que, como la que se, se ve aquí, ¿no? ¿no? No podemos aspirar a tener más resolución que eso. Hay gente que, se ha, que ha hecho los cálculos de ver realmente qué es lo que necesitaríamos como telescopio, imaginando que, que tuviésemos todo el dinero del mundo y todo, la, todo el interés del mundo en, en, en, en fabricar dicho telescopio para. para ver, tomar imágenes de posibles organismos que estuviesen en la, en la superficie de, de ese exoplaneta. ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, un, un organismo del tamaño de, de las de escalas de, de decenas de metros, eh, pues ya simplemente la, la, la, la apertura, el tamaño del telescopio que tienes que hacer son del orden de 100 kilómetros de diámetro. Les recuerdo que el más grande que tenemos en el mundo ahora mismo son 10 metros para que se haga una idea del, del, del del orden de magnitud que tenemos que progresar. No, no solo eso, sino que si además, eh, es, es, en el fondo lo que pasa es que estamos recibiendo muy poca luz y además es como cuando hacemos una, luz de, una fotografía de noche. ¿no? Si, si el objeto se mueve a una velocidad, aunque sea mínima, pues tenemos una, una serie de límites al tiempo que, te, que podemos estar exponiendo para tomar esa imagen y eso hace, bueno, hace que, que, la, que las, el, el tamaño del telescopio que necesitaríamos ya sería del orden de, de, de varias veces el, el tamaño del Sol. ¿no? Eh, algo de esperanza... Eh, veo un chat aquí... Vale. Algo de esperanza es un, una, una idea recientemente propuesta, que es utilizar el, el Sol, como el propio Sol, la, la gravedad del Sol, la masa del Sol, como, como lente, para eh, proporcionar imágenes eh, de, con estas resoluciones de, de, de 10 kilómetros de planetas hasta, hasta, en estrellas hasta 30 parsecs. Eh, a la, la pregunta siguiente, eh, perdón, vale, eh, ¿podremos viajar algún día? Eh, bueno, eh, la, las distancias son enormes. <ríe> eh, las, las ondas más lejanas que, que hemos enviado tras 44 años de viaje están a esta distancia, mientras que la estrella más cercana, por, por ejemplo, próxima a Centauri, está del orden de mil veces más, más lejos, con lo cual se hace una idea de la dificultad tecnológica. Eh, Aún así, hay varios conceptos, que de, sobre todo basados en, en, en nanosatélites, con, con eh, masas muy pequeñas eh, que podrían llegar en, en escalas de, de décadas. Eh, quiero a, a acabar con, con las eh, principales eh, ideas y luego ya lo, lo cortaré aquí para que haya un poco de tiempo de preguntas y, sí. eh, y, y luego hay, hay tiempo para otro par de ideas que tengo finales, hay otro par de reflexiones. Eh, en 30 años hemos pasado de no saber si existen los exoplanetas a descubrir más de 5.000, que fue hace, creo que la, hace dos semanas, se, se pasó ese límite de 5.000, ese listón. Y creo que lo, lo, una de las cosas más interesantes de, de, esta, de este campo de investigación es que estamos empezando a poner nuestro sistema solar en contexto por primera vez en la historia. Hemos tenido siempre los, los pocos planetas y de repente eh, vemos nuestros vecinos y queremos saber si nuestro sistema solar es raro, es peculiar en algún sentido o, o, o no, o es, eh, o es normalito. Los exoplanetas parecidos a los eh, de nuestro sistema solar son muy difíciles de detectar, y hasta la fecha de nuestro sistema solar solo seríamos capaces de detectar Júpiter, como, como habrán podido deducir a lo mejor de alguna de las gráficas de, de Hans. Eso no significa que sean excepcionales, que no hayamos detectado ninguno significa simplemente a día de hoy que son muy difíciles de, de detectar. Eh, detectar vida en, en un exoplaneta probablemente será un proceso largo y debatido durante décadas por estas dificultades y por las misiones y la, la inversión en en, en telescopios y en tecnología que se, que se, que se necesita y finalmente eh, decir que estamos muy lejos de tener la tecnología para, para realmente viajar esos planetas y que, bueno, que no, no hay un planeta B, realmente tenemos eh, la única solución es, es, es cuidar del, del nuestro. Eh, lo dejo ahí para dar un poco de tiempo de, de preguntas y tengo un, un par de reflexiones finales, pero... Eh, en caso de que quieras saberlas, las, las mostraré después. Muchas gracias. Muchas gracias, Roy. Eh, muchas gracias, Hans. Eh, vamos con un poquito de retraso, así que empezamos ya con, la, con las preguntas. No, no veo preguntas por el chat, así que si directamente los asistentes quieren preguntar, ah, adelante. Sí, buenas tardes. Sí, hola, Sergio. Eh... Sí, bueno, yo quería hacer una pregunta que en realidad creo que me la puede contestar cualquiera de los dos. Eh, la detección de planetas, pues, eh, nos habéis dicho y hemos visto que está pues, íntimamente ligada a, a una estrella. Entonces, ¿cómo somos capaces de detectar planetas errantes? O sea, esos planetas que no están ligados gravitacionalmente a una estrella. Si, si quiere, eh, es, es mucho más fácil que de detectar, al principio, un planeta... Eh, alrededor de una estrella, porque no tienes el problema del brillo de la estrella al lado. Eh, he de destacar también que estos planetas errantes que se han visto, son planetas que son calientes. Eh, okay, porque planetas que son fríos eh, son imposibles, en mi opinión, de detectar errantes. Eh, he de recordar que existe desde hace mucho tiempo la especulación si hay un planeta masivo fuera de, de la órbita de Neptuno y Pluto, eh, que puede ser masivo, eh, en nuestro sistema solar, el planeta 9, eh, pero aunque se lo ha buscado bastante y se, hay ideas donde más o menos está, no se ha detectado hasta la fecha y, y probablemente es un planeta grande. Por eso, solo cuando tienen su propio brillo debido a ser relativamente joven hay, hay esta posibilidad de encontrarlos. Y entonces sí se pueden definir, decir que son planetas en vez de estrellas por el tipo de espectro que tienen. Eh, y así se han encontrado un buen número de planetas errantes. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? En el chat, ahí. Sí, de, las, de, las cinco, de los 5.000 planetas encontrados... ¿Cuántos se piensa que pueden ser compatibles con la vida terrestre? Eh, si, si quieres puedo contestar yo para, para turnarnos un poco. Eh, digamos que el, lo único que podemos saber hasta ahora, como decías, hay, hay muy, pocos, muy pocos parámetros que podemos medir. Uno de ellos es la, la temperatura efectiva del, del planeta, la, la temperatura que tiene por estar a, a, a cierta distancia de, de la estrella y la, la masa o el, o el tamaño de, de la estrella. entonces Son los que se llaman planetas que están en la, en la zona de habitabilidad. esa zona de, de habitabilidad también el concepto es un poco difuso, más o menos lo, lo comprendemos que, que el, la, la Tierra está en la zona de, de habitabilidad, y luego, en función de cómo es la, la atmósfera de, del planeta, pues puede estar más cerca, más lejos. En cualquier caso, de esos 5.000, pues hay, yo diría que quizás hay un centenar hoy en día ya, que sabemos que están, que, que están en esa, orbitando en esa zona de habitabilidad y, y, y es todo lo que podemos decir y esa es la, la limitación con la que nos encontramos y la que, y la que impulsa a realizar estos otros proyectos. ¿no? Sabemos que, que están en la zona de habitabilidad, hay algunos que sabemos que son rocosos, por ejemplo, incluso en la, en la estrella más cercana, en Próxima B, se descubrió hace poco por, por equipos eh, españoles, se descubrió el planeta Próxima B, muy cercano, y que está en la zona de habitabilidad de una estrella de, de, de tipo M. Eh, que pueda ser compatible con la vida terrestre. Eso ya queda para, como les decía, misiones futuras que desgraciadamente o, o, o evolucionamos mucho en tecnología y en, y en, y en ideas radicales o son, son escalas de, de generaciones para para poder ser capaces de responder a esa pregunta de si es compatible con vida terrestre o no. Será para, para otra generación. Okay. Hay otra pregunta okay. de Ruth, de Feola. Yeah. ¿Podrías explicar un poco en qué consisten los anillos de Clark para detectar vida inteligente en cinturones de planetas? Sí, sí, yo respondo de nuevo. Eh. Bueno, los anillos de Clark son una idea, en mi opinión, poco uh, fundada. Los anillos de Clark, uh, la idea es que, ustedes saben que hay estos uh, satélites de telecomunicación que están um, uh, orbitando juntos con nuestra Tierra a una distancia de mil kilómetros, eh, y, la, y la idea del anillo de Clark es que una, eh, como en las últimas décadas se ha multiplicado con una cierta función cada cinco años, hay el doble de, de los anteriores eh, de número de satélites en este órbita, que es en un anillo alrededor de la Tierra, eh, más o menos ecuatorial, eh, a 36.000 kilómetros, que si seguimos esta función que se duplican cada cinco años en no sé qué ahora, mil años o algo así, este anillo totalmente lleno de satélites, eh, eh, tan lleno que es tan denso que se podría verlo como un en tránsito que, que hemos eh, presentado antes, que se podría ver que este anillo pasa antes y después del planeta, que se puede ver una asignatura una de este anillo de, de satélites. Y eso indicaría entonces que sí, este, este tiene una civilización muy avanzada. En mi opinión es totalmente inválido porque eh, una, una, una eh, eh, civilización, civilización avanzada no va a depender de, de la órbita eh, con esta característica de tener satélites allí y va a usar otros métodos y, y nunca se va a llegar ni, ni de lejos a algo que sea detectable. Muy bien. También nos pregunta Marce si el James Webb Web podrá observar esos planeta directamente. Eh, sí, <risa> creo que sí, tiene, tiene coronógrafo, ya en lo seguro que lo, lo mencionarán en la, en la, charla del, en la, en la próxima charla ¿no? que, que, que va a dar eh, Macarena, eh, y sobre todo tiene, tiene instrumentos que se han, se han ajustado para poder realizar observaciones de, con, con esta técnica que les he mencionado brevemente de, de espectroscopía de transmisión se llama, eso de que la atmósfera se interponga entre entre la estrella y nuestro instrumento, en este caso el James Webb, la atmósfera del planeta y poder estudiar las componentes de, de la atmósfera. Eso es, hay proyectos bastante grandes eh, dedicados a, a eso, estudiar las atmósferas ya de planetas, no gigantes gaseosos, sino ya ir a, a planetas cada vez más pequeños. En concreto hay un sistema, que no hemos hablado tampoco, de, de TRAPPIST-1, es uno de los sistemas que escucharán hablar, y probablemente si están interesados en el tema lo, lo, lo conocen. Eh, es, es como el, con lo que les comentaba antes de la zona de habitabilidad, eh, pues es, el, es un poco el sistema que, que rompe con ese concepto de zona de habitabilidad, de estar más cerca o más lejos, porque se trata de un sistema eh, de una estrella M muy pequeña, y tiene no, no uno, no dos, sino siete planetas, en eh, distancias muy cortas entre ellos, con lo cual, si, si por alguna razón nuestra física de, de, de deducir lo que es la zona de habitabilidad eh, deduce que uno no, no, no es habitable porque está muy cerca, eh, hay otro que está un poquito más lejos que sí que podría ser habitable. ¿no? Entonces, estos sistemas sí que se van a observar con el, con el James Webb, por ser uno de los, de los objetos más favorables para hacer este tipo de, de investigaciones. Tenemos otra pregunta de Diego. Que dice cuántos planetas podría haber en el universo y cuántos se están creando y desapareciendo es eso perdón hans eso sí, si quieres porque me da me da pie a, a, a compartir una cosa que se me quedó en el, en el tintero que era una una de estas de estas reflexiones no, mm -hmm. eh, a ver. no sé si la ah, perdón eh, Déjeme ir directo aquí. Vale. Eh, que, que es bueno, eh, relacionado con el número de planetas que, que hay en el universo. ¿no? Eh, en este caso hice un pequeño calculito de, de bueno, eh, puede haber vida en, en un exoplaneta. Siempre nos ha parecido que es algo extremadamente improbable o, o difícil porque... Eh, bueno, por, por lo que sea, porque el sistema solar tiene, o la Tierra tiene la Luna, o por cómo se, se evolucionó la Tierra, bueno, eh, aquí lo estoy comparando con la probabilidad de, de ganar un, un euromillón, ¿no? Eh... Vale, perdón. Y, y bueno, simplemente por, el, por el, lo que sabemos ahora de, de que cada estrella que, que, que vemos en el cielo nocturno tiene al menos probablemente un planeta, probablemente muchos más de uno porque no somos capaces de detectarlo, eh, si hacemos el cálculo con el número de, de estrellas en nuestra galaxia, eh, podemos eh, deducir que simplemente nuestra galaxia debería haber, si, si el hecho de que se formase, se desarrollase la vida es tan difícil como ganar un euro millón, habría más de mil planetas solo en nuestra galaxia, y no solo eso, sino que una de las, eh, probablemente habrán visto también, y de nuevo enlazo con la, con la siguiente charla, habrán visto la, la, una de las primeras imágenes de James Webb, aquí tienen una del Spitzer, que es la, la misión digamos anterior precursora del James Webb, la mejor imagen que obtiene de, de, de una parte del cielo y la primera que hacen para demostrar que, el, que este telescopio, que el James Webb está alineado y ven que el, bueno, la estrella está perfectamente enfocada, pero si se fijan, lo que antes parecían simples estrellas de fondo en realidad, si se fijan son todo, eh, todo galaxias, o sea, si, si ya te pones a multiplicar esta probabilidad de, de, de mil planetas con vida solo en nuestra galaxia y, y te das cuenta que eh, estos telescopios que ya están mirando una, una región extremadamente pequeña del, del cielo y cuando construyes un telescopio que va un poco más profundo te das cuenta de que es, eso que parecían estrellas en realidad son de nuevo otros centenares de miles de, de, de, de, de, de millones de, de estrellas pues eh, realmente eh, el número de planetas eh, pues, eh, es de este orden de, de, de, de locura, de centenares, de miles, de millones, es, es, es, es impensable. Vamos, es, no, no tenemos una estimación, pero es, es, es enorme, probablemente. Muchas gracias. Yo creo que nos queda tiempo para la última pregunta. Y porque ya estamos pasados de hora. La última pregunta es, bueno, tenemos dos preguntas, muy rápido. ¿Qué tipo de longitudes de onda utilizan en, utilizan en nuestra investigación? Y vuelve a haber preguntas del James Webb, que yo la dejaría esta pregunta para la siguiente charla, si os parece. sí. Bueno, respondo rápidamente a la penúltima pregunta, entonces los tipos de longitudes de ondas, es una pregunta fácil. Eh, usamos básicamente la luz visible y el infrarrojo cercano. El razón por eso es en estos métodos, en la mayoría de los métodos, se usan estas longitudes de ondas. El razón es que las estrellas emiten la gran mayoría de su energía en estas longitudes de ondas. Eh, así que ahí es que donde tenemos un señal eh, relevante. Mientras sí, observamos la estrella ahora, por ejemplo, en rayos X o en, en el radio. En teoría se podría observar el tránsito ahí también, pero el señal está tan pequeño que no se podría detectarlo. Es, es la temperatura de la estrella que implica que la mayoría de, de la energía se emite en, en, en visible y en el infrarrojo cercano. Y se puede observar a ah, estos... Este, este, rango con los mismos detectores hoy día que van del infrarrojo cercano a la, a la, a la luz visible, que son básicamente los CCDs que están en cámaras eh, eh, o en su teléfono móvil. Muy bien. Ok. Bueno, voy a, voy a leer, no me resisto a leer la última, bueno, nos pone nuestra pregunta más. Ah, no, estaba respondiendo en el, en el chat. Ya, ya, ya. <risa> ah, estaba respondiendo en el chat. ¿no? Sí, sí, sí, a esa, a esa pregunta. Comenta, eh, ¿mercerá la pena seguir invirtiendo? Exacto. El, el, los, la, el método de velocidad radial que comentó Hans se realiza con, y, y está, por ejemplo, este resultado de las lluvias de, de, de hierro en uno de estos planetas gigantes gaseosos, se hace con instrumentos que son extremadamente delicados y precisos. Para que se hagan una idea, se, se, se meten en una, en una cámara de, de vacío que se mete luego en una habitación controlada en, en, en temperatura y en presión y, y se dejan ahí y, y si, si no ocurre ninguna catástrofe, el, nadie vuelve a entrar en, en ese instrumento porque necesitan de mucha precisión, mucha estabilidad. Mm. Eso de momento no sabemos cómo puede resistir un, un lanzamiento de, de, de para ponerlo en órbita. ¿no? Entonces, ese tipo de, de medidas sí que hay, sí que hay, hay futuro en la, en la investigación desde tierra, puesto que lo podemos hacer con ese cuidado que requiere el, el, esto, esta instrumentación tan delicada. ¿no? Mientras que una cámara, unos detectores, es, es más fácil de, de enviar al espacio y que sobrevivan esas vibraciones que hay en, en el lanzamiento de... de de, de cualquier objeto al, afuera de la atmósfera terrestre. ¿no? Uh -huh. Última pregunta. ¿Se escuchan los exoplanetas con radiotelescopio? Mm. Bueno, un poco relacionado a anterior, que, donde yo dije ya que vamos, casi todos los métodos están con, con, uh, en la luz visible. En el radio, bueno, hoy uh, mencionó el, el primer planeta que realmente se descubrió que no estaba en mi charla, que es un caso especial de planetas alrededor de pulsares. Estos sí se han visto o se han detectado con telescopios de radio. La razón es que el, ahí hemos visto el movimiento del pulsar, que es una estrella muy especial, que emita un señal en el radio súper preciso en el tiempo, un tac, tac, tac, tac, tac. Y este cambia un poco en frecuencia. Y, y este se ha observado en, en radio y, y se, se ha deducido entonces que este es debido este cambio en la frecuencia, debido a, a un planeta que va alrededor, que es al fin conceptualmente similar al método de velocidades radiales. Eh, fuera de eso, yo creo que hay, hay algunos casos especiales tal vez donde hay planetas que tendrán una, una magnetosfera, es decir, un campo magnético extremadamente fuerte y tal vez en algún momento se podrían detectar, pero creo que no ha salido nada muy, muy relevante hasta la fecha con, con observaciones de radio de, de exoplanetas. Pues muy bien. Uh -huh. Muchísimas gracias Hans, Roy y a todos ustedes por por este rato tan interesante. Uh -huh. eh, espero que todos los asistentes hayan podido disfrutar. Uh -huh. Y bueno, uh -huh. le invitamos a que sigan participando en las futuras charlas. Quizás en próximas en próxima temporadas podemos volver a contar con, con vosotros, Hans y Roy. Gracias por las ¿Sí, preguntas, no? muy interesantes. Sí, pues sí, muy buenas fue